Like a... Like a. ¿De verdad sabrías cuáles son los buenos modales caninos? Mira, aquí te voto 5 rapidito. Debe caminar al lado de su amo. Debe respetar el uso de la correa. Debe poder parar en las esquinas. Debe respetar a otros caninos. Y debe respetar a las otras personas que caminan a tu alrededor sin lanzarse ni agredirlos. Aquí nomás vamos en 5. ¿Tú de esos cuántos estás cumpliendo?